Hola, soy Dan Daniela. Buenos días, Julio y Julia. Él es Julio. Él es Julia. Ah. Julio y Julia son hermanos. En la mañana. Buenos días, Julio y Julia. Buenos días, mamá. Buenos días, Julio y Julia. Buenos días, papá. Julia y Julia tienen una pelota. Julio y Julia Julia, quien con la pelota, quien derretó, Julia y Julia, ya no tienen la pelota, el abuelo tiene la pelota. Hola, ob obleo. Hola Julio y Julia, Julio, Julia y el Abuelo, ¿quién con la palata? Es la treta, Julio y Julia, ¿quién no juegan? Adiós, Julia y Ju Julia, adiós, Abuelo. Buenas noches, Julio y Julia.